Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Catherine Boyce Y bueno, ustedes perdonen un poco este cabello así tan desarreglado y todo eso Pero bueno, lo importante es que el día de hoy nos vamos en una nueva aventura Yo me encuentro en nada más y nada menos que León, Guanajuato Y hoy me van a llevar a un lugar a ver algunas cosas que están haciendo mexicanos y que yo no me imaginaba Amigos, yo me encuentro en este momento en la comunidad de Lucio Blanco y tan blanca como la toma, aquí va a oscurecer esto un poco Ahí estamos, yo me encuentro ahorita en la comunidad de Lucio Blanco, en el colegio, la escuelita, ¿sabes? Y aquí es donde se va a realizar la magia, la implementación, en donde las familias van a recibir esta cosita sencilla, pero muy mágica, que va a transformar y cambiar totalmente sus vidas. Hoy venimos Los Gapers de toda Latinoamérica, Brasil, Perú, Panamá, Colombia, México... A la comunidad Lucio Blanco a traer estos sistemas de filtrado eh, de agua con eh, Waste for Water. Karen, a ver. Ustedes eligieron esta comunidad para enseñarles a reutilizar el agua. ¿Cómo es que hacen eso y por qué lo hacen? Bueno, Lucio Blanco es una comunidad que tiene aproximadamente 200 familias, de las cuales vamos a beneficiar hoy 100. Uh -huh. Y lo quisimos hacer así porque es una primera fase para ver cómo se adapta la población al filtro, que lo empiecen a conocer, que se socialice y después en una segunda fase poder este, ahora sí que impactar a las otras 100 familias. Evaluamos cuáles eran las zonas más necesitadas de la ciudad. Y sobre eso elegimos una que tenía acceso al agua desde una fuente natural. Y sobre todo porque esta comunidad ha presentado, sobre todo en los más pequeños y en los adultos mayores, afecciones dermatológicas debido al agua, eh, infecciones este, gastrointestinales también y ausentismos a la escuela y a los trabajos. O sea, es decir que gracias a que no tienen como agua potable acá en la comunidad, pues esto trae muchísimas enfermedades y otras afecciones. Así es, de hecho, un niño que padece de parasitosis intestinales por el agua sucia o que falta mucho a la escuela, por ende no aprende bien y su desarrollo no es el óptimo. Exacto, sabes que una cosa que me sorprendió bastante cuando yo estaba en camino hacia esta comunidad eh, y ya llegamos a la escuela y todo eso, yo vi todo bonito y dije ok, seguramente esta gente tiene agua potable y de repente me encuentro con que no es así, eso me sorprende mucho. Sí, así es. Este, En realidad, aunque estemos cerca de la ciudad relativamente y aunque comunidades alrededor a esta sí la tengan, Lucio Blanco siempre ha sido una comunidad que obtiene su agua de la presa local. El agua es muy sucia. De hecho, a veces trae... Una, en una ocasión me salió una viva. Y andaba así en todo el, este, el dando baño, vuelta, dando ajá. vueltas y yo, una víbora, una víbora. ¿Estaba viva o estaba Ay, muerta? Estaba viva porque son de agua. Viene muy sucia, muy sucia. ¿De qué color? Negra. De hecho, uno se enferma demasiado. Si no llueve, no hay agua, ¿verdad? No, no, porque nosotros la adquirimos de la presa. Ajá. Si la presa está en un nivel muy bajo, Exacto. no alcanza a, a bajar. ¿Cómo te sientes ahora que vas a tener este filtro que te va a permitir tener agua completamente limpia? No, pues es un cambio radical. Claro. Más que nada por los niños porque se enferman demasiado. Que bueno, ¡Woo! agua limpia. Si no hay dinero, ¿qué hacen? También pagamos la de la prensa. Y la cobran así. Ah, sucia, pero no la cobran así. Aunque esté sucia. Sí. sí. Cuando llueve, llega a puro lodo, pero así la pagamos. Yo voy a echar tierra en el balde para que puedan ver el efecto del trito. Wow, miren qué sucia esta es agua. La diferencia que hace. Vamos a ver. Pronto el agua va a fluir del filtro. Vas a hacer magia y la conviertes en agua limpia. Exacto. Vamos a ver. Wow, gente. Ahí está saliendo el agua, vamos miren a acercarnos. qué transparente wow. es. Wow. Completamente. Completamente limpia. Es impresionante cómo esto puede convertirse ¿Tiense? en esta bueno? agua. Díganme sí, si es, la es la magia tira. y encima tira. se lo va a tomar. Bueno, bastos, <ríe> ¡Rico! Pueden ver acá adentro cómo está el agua sucia, llena de tierra, con un montón de microbios y algo, no sé, que seguramente nos va a hacer muchísimo daño a la salud si la consumimos de esta manera. Pero la magia aquí está, en este filtro, en donde el agua que está acá adentro Pasa por aquí, sale por este tubito, baja por este filtro y sale completamente limpia. Y para que me crean, voy a probar esto. Aquí está el vaso, voy a darle el agua para que ustedes vean que esto es completamente cierto. Eso que sale de allí, sale filtrado aquí. Suficiente de agua y bueno, la voy a probar a ver qué tal. Agua limpia y refrescante. Potable. es sencillamente maravilloso cómo ¿no? podemos tomar el agua completamente sucia agua inconsumible para el ser humano y transformarla en algo tan maravilloso como el agua potable y tienen que saber que todo esto es posible gracias a los global shapers, los global shapers somos una comunidad de jóvenes de diferentes ramas una iniciativa del foro económico mundial en donde lo que hacemos es unir fuerzas para ocasionar un impacto sumamente positivo en nuestra sociedad Saludos Salud. sabe está, sabe más rica que toda el agua en la Oh! así como un día dije voy a barrer estaba muy bueno en serio es que es no, que Sí, sí está fresco. ¿Se nota una diferencia? Sí. ¿Y se siente segura ahora con los filtros que le trajeron los pues Global es, Shapers? Es que es mejor porque encima yo creo que ya no voy a andar cargada. Una toma de agua para todo elegido. Y la que alcanzó, alcanzó. Y la que no, nos quedamos sin agua. ¿Y ahora con su filtro va a tener agua No, siempre? pues voy a estar más feliz porque yo no puedo caminar. Claro. Sí, me en mis piernas. Adiós, amigas. familia para que todo quede perfectamente bien, este, poner en práctica eh, lo que se aprendió aquí y que estén súper seguros de lo que están haciendo para que pues, el filtro tiene una duración más o menos de 10 años. Se sabe toda la información. <risa> Puse mucha atención. <risa> pues ya empezaron más o menos la implementación para explicarle a la comunidad a las personas de manera muchísimo más personalizada cómo deben utilizar este filtro para poder tener acceso a agua potable. ¿Por qué buy your water. This one is clean and free. Porque está limpia yeah. y hace calor. Fue <laughs> era la agua potable en mi comunidad. Fue, fue gratificante no, aperte, eso. Bueno, muy gratificante fue bueno, muy grato aperte, por bueno. eso. Cuando las personas empiezan a emocionar de la intervención, de lo que estamos haciendo, de lo que ellos van a tener ahora, y empiezas a ver todo eso, o sea, todo el, el impacto que estás generando, ahí me hizo sentido todo. Es algo tangible que les va a servir en sus vidas. Para ellos es muy, muy importante ese filtro y lo que va a venir a beneficiar a su salud. Una vez ya armado los filtros, que te decían, ya me lo puedo llevar, y yo, sí señor, es suyo. Eh, Te das cuenta que con pequeñas acciones le cambio la vida a la gente eh, Hasta aquí el videoblog de hoy, la verdad es que yo lo disfruté un montón con esta gente acá maravillosa y esta shock, nos está mandando a comer, pero bueno, ahorita no hace tanta comer, hambre <risa> Súper lindo, es súper hermoso poder aportar e impactar positivamente a comunidades como estas Es súper impresionante poder contribuir en algo como esto y pues no solamente transformas la comunidad y la gente alrededor sino que también transformas tu vida. Comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios qué les pareció esta implementación. Díganme si es magia o no convertir el agua sucia en algo totalmente limpio y potable, sobre todo consumible. Yo soy Catherine Boyce y los dejo a todos con un beso. Los amo demasiado. Y bueno, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Bye.